¡Hola Hoy os traigo un vídeo que os va a gustar si os interesa vivir en Corea. Lo bueno y malo de vivir en Corea. Vamos por las cosas buenas primero. No quiero romper vuestra ilusión tan rápido. 10 cosas buenas de vivir en Corea. Empezamos. La seguridad. Corea es un país bastante seguro. Se puede salir donde y cuando quiera por la noche. Una chica sola no pasa nada. Bueno, hay zonas peligrosas también, como en todos otros países, pero 99% no te pasa nada. No se permite llevar las armas como pistolas en Corea, no hay que preocuparse mucho por la inseguridad. Yo he vivido casi toda mi vida en Corea y he salido un montón de veces, siempre por la noche, yo sola. Hasta he dormido en la calle después de beber alcohol, <risa> pero no me ha pasado nada. Tampoco hay rubos en la calle. Antes había carteristas en Corea también durante los años 80, pero ahora la gente no roba. En Corea puedes dejar todas tus cosas en la mesa para ir al baño en una cafetería. Por cierto, si alguien quiere saber cómo fue mi experiencia de dormir en la calle, me dice por comentario y haré otro vídeo sobre eso. Tenemos cuatro estaciones en Corea. Aunque cada año hace más calor en verano y hace más frío en invierno por el calentamiento global, hace buen tiempo en general. Me encanta que no llueva mucho en Corea. He vivido en Inglaterra durante el último año Allí el clima es horrible, siempre llueve. Mucha comida rica. Hay muchos platos buenos de Corea, kimpa, bibimbap, barbacoa coreana, tteokbokki, hay un montón. Aparte de la comida coreana, se puede probar cualquier comida del mundo. Comida de España, México, India, Vietnam, Tailandia, Japón, China, cualquier tipo de comida. Cuando se come fuera en Corea, siempre hay muchas opciones. Ni es caro comer fuera, se gastan entre 10.000-15.000 won en restaurantes normales que son unos 7-10 euros A veces es más barato comer fuera que cocinar en casa La mayoría de los restaurantes abren todo el día se puede ir a comer a cualquier hora del día, no se necesita esperar hasta las 8 de la tarde como en España. También hay muchas tiendas de conveniencia que están abiertas 24 horas. Los restaurantes cierran por la noche, pero si tienes hambre puedes ir a esas tiendas para comprar algo de comer. Se puede pedir cualquier comida a domicilio a cualquier hora. Pollo frito, sopas, tallarines, café, todos tipos de comida hasta los postres. Corea es un país perfecto para la gente que no le gusta cocinar. En Corea hay muchas cafeterías buenas y bonitas. A los coreanos les encanta ir a una cafetería para estudiar, tomar un café, charlar con sus amigos... Mucha gente también busca cafeterías bonitas para hacer fotos y después subirlas en Instagram. Cuando viví fuera era un poco difícil encontrar una cafetería donde pudiera estar todo el día. La mayoría de los sitios Restaurantes, bares, cafeterías, tiendas tienen wifi. Aún en la calle, muchas veces se puede usar el wifi. Yo creo que aunque sea un poco incómodo, a veces en Corea se puede vivir solo con el wifi. Siempre hay algo que hacer, en Seúl en particular y en ciudades grandes. Eventos divertidos, festivales, mercados del día y de la noche. Hay muchos bares y muchas discotecas para salir de fiesta. Hay hasta bares para... El transporte público está muy bien hecho en Corea. No se necesita saber conducir. En ciudades grandes como Seúl se puede llegar a cualquier lugar en el metro. El metro en Corea está bien limpio, ancho y cómodo. Por último, como es un país un poco pequeño, también se puede llegar a cualquier lugar en una zona caminando. Hasta ahora hemos hablado de 10 cosas buenas de vivir en Corea. Ahora vamos a hablar sobre ocho cosas malas de vivir en Corea. Los coreanos tienen mucho interés en la apariencia, demasiado. Apariencia de los demás en especial, siempre hablan de quién ha hecho la operación, quién es guapo, quién es feo, quién está gordo, quién está delgado, quién tiene la piel perfecta, quién tiene los ojos grandes, piernas largas, todo esto. A muchos coreanos les encanta hablar de los demás, de sus apariencias. Hasta hay empresas coreanas que suelen contratar más las personas bonitas que feas, y por eso todo el mundo intenta para que se vea guapo y guapa, con las operaciones cirugías, maquillaje. Corea es una sociedad conservadora, mucha gente no tiene la mente abierta y no se permiten muchas cosas en Corea. Hablé sobre la homosexualidad una vez en mi vídeo de choques culturales en España. Si eres homosexual, no te recomiendo vivir en Corea. Son muy conservadores. A mí me molesta también que no se puede llevar cualquier tipo de ropa que uno quiera. Si llevara la ropa que compré en España, me mirarían así. En Corea, solo se considera entrar en una buena universidad como un éxito de la vida. Si no vas a una buena universidad, es casi imposible encontrar un buen trabajo en Corea. Todo el sistema educativo está 100% concentrado en el examen de ingreso a la universidad. Todos los estudiantes de secundaria pasan los tres años solo estudiando para el examen. Como están tan ocupados estudiando, ni tienen tiempo para pensar seriamente en lo que quieren hacer en la vida. Por eso muchos estudiantes van a una universidad sin saber lo que quieren hacer en la vida. Después muchos de ellos cambian de universidad o dejan de estudiar. Fue mi caso. En mi vídeo de 40 cosas sobre mí, un amigo me preguntó si pudieras regresar al pasado, ¿a qué momento te gustaría volver? Le dije que me gustaría volver al momento cuando era estudiante de secundaria. Porque no podía hacer nada más que estudiar para el examen. Siempre me tenía que quedar en la escuela hasta las 10 de la noche, de lunes a viernes. Y tenía que ir a la escuela los sábados también aunque no había clases, solo para estudiar. Si pudiera volver a ese momento, probaría muchas cosas, aparte de estudiar para el examen. Como la competencia de entrar a la universidad es muy dura en Corea, no todos, pero muchos estudiantes de las universidades bien conocidas son arrogantes, un poco. Y mucha gente menosprecia a los que no han podido entrar a esas buenas universidades. El inglés es muy muy importante en Corea para encontrar un buen trabajo, es casi obligatorio hablar inglés en Corea. Estamos en Corea, pero como a veces siento que inglés es más importante que coreano. Los coreanos gastan un montón de dinero para aprender inglés, pero muchas veces no vale la pena porque no avanzan. Y la verdad es que la obsesión de hablar inglés está destruyendo el idioma coreano también, ya que mucha gente habla coreano mezclando palabras con inglés. Los que aprenden coreano habrán notado que en coreano se dicen muchas palabras igual que en inglés. Se está cambiando el idioma poco a poco. El ambiente de la mayoría de las empresas no es muy bueno. Es bastante rígido. Muy pocas compañías apoyan nuevos empleados. En general, si recién empiezas a trabajar en una empresa de Corea, no puedes tener tu opinión libremente. En empresas grandes en particular, solo tienes que hacer lo que te piden y ya está hay pocas posibilidades de progresar a sí mismo. La situación es mucho mejor ahora que antes, pero hasta hoy, en muchas empresas te piden que vayas a cenar con tus colegas y con tus jefes, tienes que ir, aunque no quieras. Y esto pasa en general entre los hombres, pero si te piden que bebas alcohol durante la cena, no tienes otra opción, por nada laboral en Corea. A muchos coreanos es normal trabajar tanto hasta la noche, entre semana y los fines de semana también. Por todas malas acciones de muchas empresas, hay una ley ahora que controla los horarios de trabajo. Los empleados en una empresa grande, con más de 300 trabajadores, no pueden trabajar más de 52 horas a la semana. Pero lo que pasa es que los empleadores obligan a los trabajadores a trabajar en casa. Así ellos trabajan más de 52 horas, secretamente. Por último, he dicho que hace buen tiempo en Corea pero la verdad es que no me gusta mucho estar en Corea durante el verano por la humedad que hay hace muchísimo calor en otros países también pero aquí hay mucha humedad y te molesta un montón porque siempre sudas te duchas y en 5 minutos estás sudando no me gusta nada la humedad yo me ducho al menos dos veces al día en verano tengo de 10 cosas buenas y 8 cosas malas de vivir en Corea espero que os haya gustado el vídeo al menos hay más cosas buenas que cosas malas. Si queréis que haga otro vídeo hablando más en detalle sobre algo que he dicho en este vídeo, me dejáis comentarios y si alguien ha vivido en Corea o sigue viviendo, me encantaría escuchar cómo ha ido su experiencia o si simplemente queréis saludarme, comentarios. El próximo miércoles os traigo otro vídeo mientras estudiamos coreano juntos. No os olvidéis las prácticas de coreano, los domingos y cualquier duda me decís por comentarios ¡Sinco deee! de,